Gobierno. El presidente Mauricio Macri habló sobre sus vacaciones y aseguró no entender las críticas por los 141 días que ya se tomó desde que asumió en 2015. Este año, el empresario pasa los días junto a su familia en Villa La Angostura y justificó que las vacaciones son un espacio de tranquilidad y reflexión para recuperar energías. ¿Cómo vive las críticas respecto a eh, que el presidente se tome vacaciones? La, la verdad que no las entiendo. La verdad que no las entiendo. Eh, eh, uno tiene que tener un, un espacio de, de tranquilidad y reflexión y de, de recuperar energías, ¿no? La verdad que este trabajo es tal vez el más intenso que he tenido en mi vida y de por sí... Eh, Aún estando acá, vivía yo que todos los días trabajo, porque uno como presidente es mentira que puedes enchufar, ¿no? Uno siempre tiene que estar en contacto, hablando con uno, con otro, con presidentes de otros países, por ejemplo, hablando con vos por la radio para, para llevar un mensaje, inaugurando cosas, o sea, tratamos... Estamos todo el día conectados a esto, pero la verdad que hacerlo desde acá un tiempo me permite reflexionar de otra manera, porque este lago tiene una magia, ¿no? Con respecto a las vacaciones, desde la UMED, Matías Veña realizó un informe sobre la situación de los argentinos y su derecho al descanso de acuerdo a la situación económica del país. En el 2018 era el 60% no se había tomado vacaciones, el 11% fue al exterior y el 26% al interior. Ahora en el 2019 el 70% no puede tomar vacaciones, el 8% al exterior y el 13% al interior. Porque por ahí uno con el tema de, del dólar, la devaluación, de una de la primera lectura que hace es, bueno, en realidad lo que hay es un traslado, personas que antes se iban al exterior ahora tendrán que vacacionar al interior, esto es bueno, es bueno para el país, es bueno, para el consumo interno. Bueno, en realidad estos datos desmienten esto. No sufre tanto el exterior, que sí baja del 11 al 8, sino que lo que baja a la mitad es el interior. Porque hay sectores del conurbano, fundamentalmente, que antes podían tomarse vacaciones y que ahora directamente no se toman. Economía. La Confederación General Empresaria de la República Argentina. ...realizó un informe sobre la situación de la economía nacional... ...a tres años de la gestión Macri... ...tras un detallado análisis y diagnóstico de la situación... ...el informe describe una serie de medidas urgentes... ...en materia impositiva, administración del comercio... ...energía, financiamiento productivo y cargas laborales necesarias... ...para poder sobrevivir a la crisis... La industria automotriz y la metal mecánica fueron las más golpeadas por el nivel de capacidad ociosa. Una caída del 10% en el Producto Bruto Interno per cápita en tres años, el aumento de la deuda pública total a 330 mil millones de dólares y un retroceso en el empleo industrial de 123 mil puestos de trabajo fueron los datos que arrojaron entre 2015 y 2018. Sociales. Con la consigna, basta de ajustes y tarifazos, ciudadanos y ciudadanas en distintos puntos del país realizaron el viernes un ruidazo organizado a través de las redes sociales por distintas organizaciones. Es la segunda semana consecutiva con una medida de fuerza similar. Televisión. Trabajadores del canal Telefe llevan a cabo un paro por los despidos que alcanzaron a alrededor de 200 personas. El canal levantó el viernes su programación habitual. Hubo protestas en la localidad bonaerense de Martínez, en las puertas de la empresa. Policiales. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que la utilización de pistolas Taser para efectivos de las fuerzas federales es una decisión tomada y explicó que ese tipo de armas pueden brindar una respuesta adecuada frente a ciertas aglomeraciones de gente. Bueno, en primer lugar es, es una decisión que está tomada y estamos, queremos trabajar en lugares en los que lo que se precisa es un, un arma de carácter intermedio porque el uso del arma o inclusive el robo que puede su, sufrir un Policía o un miembro de aeroportuario es eh, mucho más complejo. En tanto, María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, salió a repudiar la compra de las 300 pistolas Taser. Ese tipo de pistolas que generan una descarga eléctrica es una herramienta de tortura. Es una picana sofisticada, porque cuesta 3.000 dólares además cada una, con lo cual estamos absolutamente en desacuerdo con su uso, más allá de las circunstancias puntuales que todos conocemos, pues son incluso denunciadas por Naciones Unidas, ...en términos de los riesgos reales que ocasionan con posibilidad de lesiones graves o de muertes... ...sobre todo en personas con algún tipo de problema cardíaco, marcapasos, etc. Al margen de eso, que entra en la generalidad de que ninguna arma es no letal, es una contradicción... ...hablar de arma y de no letalidad, de hecho a Carlos Fuente Alba lo mataron con un cartucho de gas lacrimógeno... ...que es lo que nos presentan siempre como el arma no letal por excelencia... ...lo cierto es que es una herramienta de tortura y por lo tanto estamos en contra de su utilización. Sociales Esta semana se realizará la primera gran marcha del año contra los tarifazos y el ajuste. Será este jueves 10 en la ciudad de Buenos Aires y se repetirán los demás jueves del mes en las ciudades de Rosario, el 17 de enero, Mar del Plata, el 24 y Mendoza el 31. Hugo Yasky, Secretario General de la CTA de los Trabajadores. No estamos convocando solamente a los compañeros sindicalizados estamos convocando a la ciudadanía al que está en Mar del Plata va a tener la oportunidad de marchar el 24 va a haber una marcha grande en Rosario, en Mendoza, en Santa Fe y vamos a empezar acá en Buenos Aires el día 10, marcha de velas de antorcha, marcha con el celular con lo que la gente quiera llevar pero nos tienen que ver, nos tienen que escuchar, no puede ser que caminen por encima de nosotros, tiren los aumentos y se vayan a la punta del este a gastarse el dinero de los argentinos que de fuera del país policiales el jefe de gabinete del ministerio de seguridad de la nación Gerardo Milman anunció que se reforzará la seguridad de las fuerzas federales en aeropuertos y estaciones de tren con estas armas de descarga eléctrica más conocidas como taser al respecto la ministra Patricia Bullrich señaló que serán de mucha utilidad en las fuerzas Queremos trabajar en lugares en los que lo que se precisa es un, un arma de carácter intermedio mm. porque el uso del arma o inclusive el robo que puede su sufrir un policía o un miembro de, de aeroportuario es eh, mucho más complejo, por ejemplo, en los trenes cuando... La, la policía está en un vagón de un tren, muchas veces el tren va con gente parada y no tiene posibilidad de salir rápido de un lugar a otro si hay una agresión. Tiene que andar entre la gente y una, el, el uso de un arma común es eh, más, más complicado que un arma de carácter intermedio. medios 12 personas fueron echadas del Lente Nacional de Comunicaciones, desde ATE, Sostienen que el objetivo es vaciar el organismo, la ley de servicios de comunicación audiovisual y beneficiar a la prensa hegemónica. País. Mendoza. Se estrenó el MendoTran, un nuevo sistema de transporte público propuesto por el gobierno de Alfredo Cornejo, que modifica enteros los recorridos de los colectivos provinciales. El servicio que vino con el tarifazo, incrementó en un 65% el precio de los pasajes. Esto despertó la indignación del pueblo que se manifestó el día miércoles y viernes de la semana pasada y va a seguir haciéndolo en esta semana. Mi familia ya somos demasiada gente la que toma de un colectivo para poder manejarse y esto de que haya aumentado 18 pesos nos está desgastando el bolsillo y... Como estudiante, no tengo cómo llegar ahora al colegio, no sé qué micro me puede dejar y también eso me preocupa. Provincia. Buenos Aires. La empresa aceitera COFCO, que se encuentra en la localidad de Valentín Alsina, despidió a 200 personas. El Ministerio de Trabajo Provincial dictó la conciliación obligatoria, pero María Eugenia Vidal habilitó que la firma no reincorpore a quienes fueron despedidos. Fabián, despedido de la cerealera. Son 200 familias que han quedado sin, que, que han quedado sin el pan de, de, del sujeto de, de la mesa de cada día, toda la vida acá adentro. Y ahora estamos todos en la calle. Nosotros estábamos, eh, déjame decirte que estábamos en periodo vacacional y muchos compañeros tuvieron que volver de sus, eh, de sus estadías vacacionales que algunos estaban en la costa, otros estaban en la provincia y dada la circunstancia que no es para menos, en estar en vacaciones que te digan mirá, nos quedamos sin trabajo y vinieron para acá y estamos acampando no nos dejan entrar a la hay personal de seguridad hay policía, hay policías armados están montando una guardia 24 horas y bueno, nosotros estamos acá reclamando la fuente laboral Gobierno La ministra de seguridad, Patricia Bullrich dijo que hubo un importante aumento de extranjeros en las cárceles pero el número de detenidos que no son argentinos se mantiene constante desde 2002. También es ínfima la cantidad de personas de otros países que llegaron a la Argentina en los últimos tres años y están en conflicto con la ley. De esta manera, se deja ver el intento del gobierno de justificar una serie de medidas para insistir en el endurecimiento de la política migratoria y represiva. Eh, en el último tiempo y sobre todo en drogas, el aumento de, del delito en manos de extranjeros es eh, importante, llegando al 20% de las personas que están... ...detenidas, que están eh, condenadas o procesadas, pero detenidas... ...y bueno, y esto también se reproduce en otro tipo de delitos... ...como es el de motochorro. A partir de ahí es que ya inclusive con la vieja ley que tiene la Argentina... Eh, se, ...Migraciones ha construido un listado de personas que están impedidas de estar en el país... ...o porque han cometido faltas, o porque están de manera ilegal... ...o porque han cometido delitos... Economía. Este año, el gobierno deberá enfrentar vencimientos de deuda por más de 57 mil millones de dólares, es decir, una cifra similar a lo que le pidió al Fondo Monetario Internacional y equivalente a la fuga de capitales registrada hasta octubre. El economista del Centro Cultural de la Cooperación, Ernesto Matos, expresó que el 2019 podría ser un año de mucha tensión social a pesar de ser un año electoral. Que el gobierno no toma algunas medidas es, es el piso, ese pozo en el que estamos ahora, no vaya a ser que se siga profundizando y nos llegue a la depresión económica. Por eso estamos a tiempo, me parece que gobierno tiene las herramientas como para poder saltarnos de esta situación, pensando que si cuenta con ese financiamiento lo que va a tratar de hacer es mantener la parte social, seguir financiándose con el apoyo también de China pero va a ser un año de mucha tensión social y mucha tensión en lo que tiene que ver lo político porque Justamente lo que hoy estamos viendo en algunas grandes ciudades de la Argentina es un alto desempleo, es un alto nivel de pobreza y que obviamente está impactando en el día a día de la gente. Judiciales El juzgado federal número 2 de La Plata, a cargo de Alberto Recondo, habilitó la feria judicial para tratar los tarifazos de luz, gas, agua y transporte. El diputado provincial, Guillermo Escudero, presentó una cautelar para que el Estado Nacional cese en su accionar abusivo e ilegítimo y se abstenga de implementar incrementos tarifarios. Inflación. Un relevamiento de una consultora económica publicó recientemente su índice de precios del alquiler. En su informe asegura que los alquileres en la ciudad de Buenos Aires aumentaron un 45% más que la inflación en todo el 2018. Gervasio Muñoz, integrante de Inquilinos Agrupados. Se está viviendo una situación muy, pero muy preocupante, que tiene que ver con aumentos en las renovaciones de los contratos de alquiler del orden del 50%, con aumentos semestrales de entre el 15 y el 20%, y esto lo que genera es que los alquileres aumenten en el 2019 un promedio del 50%, en el 2020 otro 50%. Esta es la consecuencia directa de la falta de regulación. Televisión. Trabajadores y trabajadoras de Telefe se mantienen en alerta luego de los 10 despidos sin causa dispuestos por la empresa. Los despidos por ahora están en suspenso por la conciliación obligatoria. Ignacio Pochat. Delegado en el canal por el sindicato de televisión, Satside explicó que desde 1998 que no se presentaba una situación de despidos masivos sin causas. Desde el 98 que no se presentaba una situación como la que se dio el viernes de despidos masivos, sin, sin causa. Lo que, lo que nosotros suponemos es que la empresa de alguna forma quiso testear qué era lo que pasaba si tomaba este tipo de decisión y creemos, estamos convencidos que la prueba le salió mal, porque tanto dentro del canal donde se decidió un paro inmediato y se salió del aire con morphy y después evitó la salida del aire del noticiero como del apoyo externo al canal de tanto de todos los canales amigos o te, todos los canales parte del gremio y de las productoras la, la respuesta fue unánime e inmediata de apoyo a, a la medida decretada dentro del canal y de movilización inmediata a, a la puerta política. José Luis Gioja, ex gobernador de San Juan y máxima autoridad del PJ, resaltó la idea opositora de incluir a la mayor cantidad de sectores que no concuerdan con el gobierno de Cambiemos, y confluir todos en un frente de opositor que logre ganarle las elecciones a Mauricio Macri. Yo soy de los que digo que hay que hacer la unidad hasta que duela, porque si duele es tragarse algún sapo por ahí o tragarse alguna cosa o, o aceptar alguna cosa que para que nos guste, ¿no? pero esto de que primero está la patria, después el movimiento y al último los hombres, que tenemos que hacerlo carne, ¿no? ¿Por qué? Porque el país está muy mal, Roberto Está muy mal, estamos muy mal Tenemos que hacer todo lo posible Para que estos tipos no gobiernen más Porque lo que le está pasando al país Es muy difícil Lo que van a dejar es muy complicado Entonces tenemos que, que, que, que Dejarnos de joder un poco Y juntarnos todos los que creemos Que Macri, o lo que huela Macri No tiene que gobernar más el país ¿no? Sociales el presidente de la Cámara de Industriales Panaderos de la Ciudad de Buenos Aires, José Álvarez, junto a la Comisión Directiva, denunciaron que de no modificarse y retrotraer las tarifas al 2017, sumado a los embargos de cuentas por parte de la FIP y las cuotas impagables debido a los altos intereses, seguirá aumentando el cierre no solo de panaderías, sino de otros comercios y pymes que ya asciende a más de 30 por día. Yo ya lo vengo diciendo desde 2017, con las políticas económicas que está llevando hacia las pymes y hacia, el, hacia la gente, esto para nosotros ya está terminado. Todo. Es muy difícil de, como gremialista empresario decirlo, pero yo no tengo ni ninguna expectativa como empresario. Me duele mucho las panaderías que se están cerrando, los aumentos de luz, los tarifazos y parece que nos estuvieron cargando. Educación. El cierre de las 14 escuelas nocturnas con orientación comercial que anunció el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ya es un hecho. Luego de oficializar la resolución que detalla la baja de estas escuelas para adultos, junto a la reducción de cursos de otras nueve instituciones, los 14 colegios fueron eliminados de la oferta de la inscripción online. Los gremios docentes UTE y ADEMIS instalarán mesas de inscripción en la puerta de las 14 escuelas cerradas para anotar de forma manual a los estudiantes que quieran empezar sus estudios. Medios. Trabajadoras y trabajadores de Radio 10 realizan una medida de fuerza para reclamar el pago de los salarios. La protesta concluirá cuando cobren el 50% de lo adeudado, según destacaron en un comunicado. Inflación. Empresas distribuidoras de gas ya aplican tarifazo a la garrafa social sin la resolución oficial que lo autoriza. El precio del gas en envase de 10 kilos pasó de 220 pesos a 300 o más en distintos puntos del país. El tarifazo lo sufren las familias más pobres que no tienen conexión a la red de gas natural. Andrea Manzi, integrante de la Red Nacional de Multisectoriales. Tengamos en cuenta que esto, las distribuidoras de todo el país, hay cual, la, la, las que son las que distribuyen el gas envasado, ya venían especulando con esto y el tema es que no hay una resolución oficial que, acree, que establezca el aumento de la garrafa. O sea, las distribuidoras aumentaron antes de que el gobierno oficialice el aumento, o sea que es más grave sociedad. Se realizó la primera gran marcha de antorchas contra los tarifazos en la ciudad de Buenos Aires. La concentración partió de Avenida de Mayo y 9 de Julio hacia el Congreso Nacional. La movilización fue convocada por ambas CTA junto a camioneros y otras organizaciones. Luego de la marcha de ayer, tendrá lugar una movilización en Rosario el 17 y el 24 en Mar del Plata, mientras que el 7 de febrero la movilización será en la provincia cuyana de Mendoza. Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Es un, son dos denuncias. Una es una denuncia penal por incumplimiento del deber de funcionario público. La otra que vamos a hacer es la tradicional presentación cautelar para que algún juez tome el caso y declare la inviabilidad de este tarifazo hasta tanto no se cumpla con los requisitos legales. Esto seguramente lo vamos a presentar a la primer, los primeros días de febrero. Había cuenta de que estamos en el mes de febrero. Inflación. El viaje mínimo en colectivo del área metropolitana de Buenos Aires aumentará dos pesos a partir de mañana. En febrero, el boleto subirá un peso con 50 y en marzo volverá a aumentar por el mismo valor y llegará a los 18 pesos. País Neuquén. La Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad. Tratará la propuesta del presidente de CALF, Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza, Carlos y Pony, para dejar de pagar la factura de electricidad que compran a Camesa. Aseguran que son imposibles de sostener los actuales valores y que además ya se aprobó un nuevo incremento. La Cooperativa. Desconocerá la suba del 55% que dispuso Nación Y solo aceptará pagar la energía mayorista a valores de 2018 Como estrategia para no trasladar el incremento a los vecinos Carlos Iaponi, presidente de la cooperativa Y los vecinos de la ciudad de Neuquén Desde que el gobierno decretó la emergencia eléctrica Las facturas de Neuquén se han incrementado por encima de un 1600% eh. 600%. De la manera en que dieron este último incremento del 55%, el servicio de electricidad, esto está masillado. Esto es un aumento del 55% en la energía, en la compra de energía mayorista a camesa, que hoy es monopólica. No tenemos ninguna posibilidad de comprar en otro lugar. Tiene escondidos otros dos incrementos. Educación. En un video que realizó la multisectorial contra el cierre de las escuelas, un colectivo formado por docentes y alumnos, se puede observar como en la web del gobierno porteño la oferta de las escuelas para adultos fue directamente eliminada. La agrupación señaló que en la ciudad de Buenos Aires hay 400.000 personas que no terminaron sus estudios secundarios. Luciana Campolongo, profesora del Hipólito Vieites, comercial número 3. No hay inscripciones en primer año, nosotros a la altura de la fecha no tenemos inscripciones en primer año para chicos que quieran ingresar a la escuela nocturna. No solamente por nosotros como docentes y trabajadores de la educación, sino también por el derecho a la educación de los chicos. La escuela dejó de ser un lugar donde se ofrecían igualdad de oportunidades. Cerrando escuelas no se ofrece ningún tipo de perspectiva para los chicos. Porque nosotros tenemos en un cuarto año, que va a egresar, si Dios quiere, este año, un alumno de 82 años. Rocino Ponce, 82 años. Termina su escolaridad en el turno noche. Policiales. Al conocerse el envío del Poder Ejecutivo al Congreso, un proyecto de ley para crear un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil que bajaría la edad de imputabilidad para delitos graves de 16 a 15 años, organizaciones de derechos humanos, especialistas y académicos rechazan la iniciativa que denuncian se repite cada año electoral. Vanessa Salgado, integrante del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes del Instituto Gino Germani de la Universidad Nacional de Buenos Aires. El gobierno, como otros sectores que en su momento estuvieron de acuerdo con bajar la disponibilidad como medida contra el delito y por la seguridad, no, no explican qué resolverían realmente. No explican, no vas a encontrar ninguna explicación. La, la hemos pedido taxativamente y no lo explican. O sea, está basado sobre una falacia que, que, que se monta una campaña electoral barata, que es la gente quiere vivir más segura, nosotros le vamos a vender seguridad. Pero es, es mentira, digamos, nosotros lo que le decimos también a la gente es no... Es si, si, realmente quien, quien le preocupe el delito como parte de su seguridad, que también es para debatir, porque los argentinos tenemos muchos otros motivos por los cuales vivimos inseguros, que no es el delito. Existe el delito, pero no tenemos tasa alta de delito, en comparación con otras tasas que es altas que sí tenemos, de hambre, por ejemplo. Hasta aquí, el Servicio Federal de Noticias de Arbia. Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Para más información, entreinardia.org.ar